Hola a todos, en este video vamos a ver cómo podemos traducir un artículo científico que está en inglés al idioma español. Lo que normalmente hacemos cuando tenemos un artículo científico, en este caso que está en inglés, es que nos vamos al artículo y copiamos texto por texto para eh, enviarlo al Google Traductor. Entonces, eh, este es un trabajo que en, en cierta forma funciona, pero que es muy tedioso y y es muy trabajoso. Entonces, lo ideal siempre va a ser tener descargado el artículo, irnos hasta el, el Google Translate en este caso, pero no realizar esta práctica, sino utilizar directamente esta opción que es la de traducir un documento completo. Entonces, tenemos que primero seleccionar eh, que vamos a querer traducir todo un documento, tenemos que indicarle el idioma en el cual está ese documento, que en este caso es el idioma inglés. Y acá nosotros podemos explorar del ordenador dónde se encuentra nuestro artículo. Entonces, ese artículo yo lo tengo guardado, en, en, en este caso, en, en mi carpeta. Entonces, este, para ello me voy a este escritorio, busco la carpeta donde está... El, el material en este caso está en la unidad 9 eh, dentro de la unidad 3 y este es el artículo que yo este, quiero traducir entonces selecciono el artículo que quiero traducir tengo que subir en este caso ese artículo al Google Traductor le digo que me traduzca y en este momento el machine de, de, de, de Google en este caso está trabajando para tomar el artículo y este para eh, poder traducir. Es muy importante recordar que el Google Traductor este, soporta hasta 10 MB eh, eh, el peso de, de un material para poder traducirlo. Entonces, una vez que yo ya lo tengo listo, le doy en descargar la traducción. Fíjense que el artículo este, ya este, lo tengo disponible. Vamos a ver qué tal este, queda. Eh, en este caso la, la traducción y es el artículo en sí este traducido completamente para que nosotros este lo podamos utilizar entonces este es una buena opción que nos da en este caso el machine de google donde este toma el artículo original que eh, ustedes pueden observar acá, este es el artículo original fíjense que también tiene 17 páginas este es el artículo ya traducido que también tiene 17 páginas y es una opción válida eh, para poder nosotros este, utilizar eh, esta herramienta y que nos va a ayudar muchísimo en nuestra labor docente y también en nuestra labor de investigación fíjense que acá tengo otro ejemplo este es el el framework, en este caso el marco de ciencia y tecnología, eh, para aprovechar la innovación y, y el desarrollo sostenible. Este es el, el material que tiene 53 páginas, que ustedes pueden ver está totalmente en inglés. Y acá este es el, el material que está traducido totalmente al español. Espero que este video les pueda ayudar para poder este, traducir su... Artículo científico. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.